Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En dos jornadas de caza hemos cosechado los frutos de la gestión cinegética que habíamos hecho en Edpercé, abatiendo seis animales de cinco estrellas. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Ahí enfrente tenemos un rebaño de cola blanca, vamos a utilizar el modo foto, a ver si vemos algún animal con buena cuerna, tenemos varios, Ahí a ver subir hubiera aquí a más mulos. no, mira, allí tenemos, aquel del que está en el medio tiene una cuerna muy buena, mira, un 5 estrellas, un 5 estrellas, así que cogemos nuestro 3006, apuntamos y vamos a ver, disparamos. Veamos de nuevo el disparo, madre mía, le hemos azotado doble pulmón, ha caído fieso, vaya cuerna que tiene, el resto de la manada sale corriendo, o del rebaño, el manada si fueran lobos, rebaños si son cérvidos, eso es una controversia que siempre tenemos los cazadores, es una manada o un rebaño, pero bueno, a nosotros nos da exactamente igual. Vamos a recoger, nos ponemos a correr un poquito, no nos importa porque sabemos que todo lo que había alrededor ha salido corriendo y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro ciervo de cola blanca Madre mía, no tengo foto porque está en el agua, doble pulmón A ver, la genética, 99,64, madre mía, casi el 100% y a ver la puntuación, 497. Estamos ante un animal casi perfecto. Este lago, desde luego, me está dando muchas satisfacciones porque hemos abatido mucho cinco estrellas. Y os voy a poner la, la posición en el mapa para que lo veáis. Bajamos desde, desde el campamento y vamos a seguir con la caza. Se nos acaban de acercar un rebaño de, de cabras. Ahí se nos ha puesto una. Vamos a mirar. Mira, un cinco estrellas, son 5 estrellas. Pues cogemos nuestro 30-06. Ponemos la distancia. Y vamos a ver. Disparamos. <risa> Madre mía, veamos el disparo. Qué salto ha pegado y ha caído el animal. Y vamos a, a recoger nuestros 5 estrellas. Estaba aquí, los he, los he escuchado cuando hemos han ido acercando. Y como no tenemos reclamo, me quedó quitecito. Los había visto antes por con el modo cámara, y vamos a ver la puntuación que nos arroja esta cabra cinco estrellas, ya la tenemos aquí, vamos a verla, vamos a ver, hemos visto como les he dicho antes, doble pulmón, muerte rápida, una genética de 91 con 11, estaba ya a punto de morir, no es una genética muy alta, pero es una buena genética y 464 puntos de, de puntuación. Vamos a ver, lo cogemos y lo disecamos. Vamos a mirar, puesto que ahí enfrente también solemos tener más rebaños. No vemos nada, vemos que se han salido las cabras por allí, pero no, son cabras que no... No nos interesa ir a por ellas porque están muy alteradas, tampoco hay ningún animal de muy buena puntuación. Así que a ver creo que ya se nos ha quedado allí, nada muy lejos para que nos marque la, la indicación. Vamos a mirar al frente, pues subir a más animales por este lado y seguimos con la caza. Ahí enfrente vemos un, un rebaño de ciervos. Vamos a mirar. Son colas blancas. A ver qué tenemos por ahí. Aquí. dos estrellas, cinco estrellas, tenemos ahí cinco estrellas, uno, no tenemos mucho tiro, pero bueno, vamos a ver si, si pudiera cambiar de posición, cogemos el 30-06, vamos a ver si sale de ahí, a ver un poquito más adelante, apuntamos y disparamos. Vemos de nuevo el disparo, cámara lenta, como cae, y ahora vamos a recoger nuestro animal, el resto sale huyendo, como todos los animales que tenemos a unos 150 metros. Se ha dado caso de que hemos disparado 200 metros y los animales que están al lado, no en el mismo rebaño, pues seguramente se, se quedan. Pero a menos de 150 metros los animales salen todos, todos huyendo. Recargamos nuestro arma cogemos los prismáticos, miramos a ver si se queda alguno rezagado, no, no se ha quedado ninguno, aunque veamos las burbujitas que tiene aquí, no significa que han salido yendo por allí y vamos a, a recoger nuestro animal, a ver qué tenemos aquí, doble pulmón, lo hemos dado bien, a ver la genética. Una genética muy buena. 98,46. Y vamos a ver la, la puntuación. Hacemos la correspondiente captura. Y tenemos 492 puntos. Una genética muy buena. La verdad es que el ciervo de cola blanca en este mapa. He hecho una buena selección. Y me está dando una genética. La verdad es que es inmejorable. Esperemos algún día alcanzar uno con 500 puntos. Y seguimos con la caza vamos a acercarnos, que he escuchado allí burbujas, mira, allí tenemos más más animales vamos a ver la blanca a ver si nos podemos mover lateralmente por subir hubiera un otro por aquí Mira, ahí tenemos una hembra vamos a ver ahí tenemos, No, goto cinco estrellas! otros cinco estrellas pues estamos muy cerquita de donde matamos el anterior, cogemos nuestro rifle, a ver si sale de ahí, y podemos tener visión, ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí, madre mía, con la tiene y disparamos, bambeamos de el disparo, ha caído ahí un doble pulmón, y nada, vamos a, a recoger nuestros animales, la verdad que es una sorpresa, ...puesto que no han pasado ni 20 minutos... ...hemos ido un poquito más al norte... ...donde matamos el anterior... ...y nos hemos encontrado otro... ...así que vamos a ver la puntuación... ...como os decía... ...hay que hacer buena selección genética... ...cuando veis animales de mala genética... ...abatirlos... ...veis un maduro de una estrella... ...eso hay que quitarlo... ...veis un adulto de una estrella... ...también lo, lo, podéis, lo podéis quitar... ...y así conseguimos que los animales... ...se reproduzcan con los que quedan... ...que tiene mejor genética... ...vamos a ver la puntuación que nos arroja... ...este animal... ...tenía el pelaje muy gris... ...era un animal ya viejo... ...vamos a ver... ...aquí tenemos... ...voy a hacer una foto, voy a hacer una fotito... ...a ver si la puedo utilizar... ...para... ...para algún vídeo... ...vamos a ver, ponemos el modo cámara... ...echamos por delante... A ver dónde estamos que no me veo y así ahí estamos vamos a cuadrar un poquito la foto a ver desde este ángulo yo creo que está así bien ocultamos y hacemos la, la captura la foto f12 ya tenemos la foto hecha y vamos a, a recoger nuestro animal un impacto en el doble pulmón veis como le ha atravesado de lado a lado y ahora vamos a ver la información. 91,2, un animal ya viejo. Significa que le quedaba poca poca vida y una puntuación de 463 puntos. Bueno, vamos a mostrar el mapa para que lo veáis. Donde ha sido uno, donde ha sido otro, muy cerquita. O sea, un kilómetro o menos. Así que vamos a disecar a nuestro animal. Venga. Taxidermia y seguimos por la Ahí enfrente tenemos un grupo de mulos que están siempre aquí Vamos a ver qué es lo que tenemos Dos estrellas A ver una estrella Un cinco estrellas, ahí tenemos un cinco estrellas Lo ves que tiene el pelaje más gris Vamos a coger nuestro rifle Vamos a ver, apuntamos Respiramos un poquito y disparamos Vaya salto ha pegado, veámoslo de nuevo. Madre mía, vaya salto ha el al animal, le hemos tocado en un pulmón. Y ahora vamos a, a recogerlo. Pues nada, vamos a recoger nuestro mulo 5 estrellas, recargamos la munición. Desde luego que este río nos da mucha, mucha satisfacción. Se me ha olvidado marcar el impacto, pero bueno, ahora buscaremos la, la sangre y si no le hemos dado bien pues bueno seguiremos a, a los ciervos que sabemos que se han ido aquí a, a la derecha y además no se quedará muy largo unos 200 250 metros 300 como mucho nos vamos a guiar por la burbujita y a ver que si encontramos el resto de sangre y lo podemos lo podemos recoger Vamos con nuestro sentido cazador activado. Ahí vemos un impacto de sangre, pero no sé si era ese o no. Pero bueno. A ver qué, qué encontramos por aquí. Vaya, no encuentro la sangre ahora. Eso es lo, lo malo por no haber marcado. Madre mía. A ver dónde le hemos montado a este animal. No, por aquí no pues vaya no encontramos la sangre a ver por aquí si vemos algún rastro mira aquí tenemos un rastro vaya sangre roja eso no es bueno eso no es bueno escuchamos ayer los paisanes vamos a ver seguimos sangre roja poca vamos a ver si localizamos el impacto Vaya por Dios. Nos dice que el animal ha sobrevivido, pero yo creo que no. Eso debería ser de otro. Bueno. Seguimos buscando a nuestro rebaño. Vamos a mirar por el este. Ah, mira, si sí, lo tenemos ahí muerto, lo tenemos ahí muerto. Se han quedado y tenemos muertos. Eso significa que la sangre sería de otro. Madre mía, están ahí los folsanes. Vemos, mira, más colas blancas allí. Pues nada, vamos a, a recoger. Nuestro ciervo mulo Yo pensé en seguirle para hacer un segundo impacto Pero no, mira, ahí tenemos Un dos estrellas también Vamos a mirar Con el modo cámara Aquí se han quedado los, los animales Por subir hubiera alguno que podemos hacer otro lance Pues nada, nos vamos a acercar un poquito más Recogemos a nuestro mulo Ahí va corriendo a ver, una estrella volvemos a mirar mira, ahí tenemos un maduro dos estrellas que vamos a hacer el lance para ir, ir limpiando se nos ha quedado muy bien ahí los otros están ahí escondidos son jóvenes pues nada, vamos a coger el, el reclamo los vamos a llamar A ver si viniera alguno. Esperamos un poquito. No nos viene. Mira, tenemos ahí el maduro dos estrellas y medio. Y yo creo que voy a hacer lance así que voy a coger el rifle. Y antes de recoger cinco estrellas hacemos este lance y limpiamos la genética. Apuntamos y... y... ¡Disparamos! El animal sale andando sale andando pero no, no ya ha caído ya ha caído se ha quedado allí muerto así que vamos a, a recoger nuestro 5 estrellas recargamos nuestro rifle y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja le hemos dado en un pulmón pero no no del todo por eso ha corrido tanto este animal ha estado a punto de morir 89 69 de genética un animal ya viejo y vamos a ver la puntuación que nos que nos arroja 459, veis una puntuación muy baja, pues nada, cogemos nuestro animal, lo disecamos y vamos a, a recoger el dos estrellas que hemos disparado para hacer una genética buena en nice. ahí, son paisanes, como digo los animales de baja puntuación, de baja genética hay que quitarlos para que así la próxima camada tenga mejor genética vemos cómo corren nuestros nuestros animalitos por delante nuestro, vale huyendo hacia saltitos la diferencia de, del mulo y el ciervo de, de cola blanca es que el mulo pega más saltitos vamos a ver ya tenemos aquí nuestro animal le hemos dado en un pulmón y con una genética de 64 este animal no, no crecería mucho más y seguimos con la caza Enfrente vemos un rebaño de guapitis vamos a mirar un 5 estrellas, un 5 estrellas, vamos a mirar si hay otro animal que tenga algunas características para marcar el sitio, tenemos ahí los 5 estrellas, un pelaje ya ya gris, pues nada, cogemos nuestro 338, la verdad es que este rifle tiene una potencia muy buena, apuntamos, a ver... Si lo localizo bien Vaya, tiene tiene una hembra delante No puedo disparar Nos vamos a mover nosotros Un poquito Vaya, vaya barullo que hay aquí Bueno Ya creo que tengo tiro Ahora sí que se adelanta un poquito la hembra Apuntamos Y respiramos Disparamos Veamos de nuevo el disparo le hemos atravesado de lado a lado, ha caído, sale el resto de la, de la malada corriendo, se queda uno un poquito parado allí, pero no, no hay no hay animales para hacer un buen lance, son hembras y animales jóvenes, así que vamos a, a recoger nuestro animal. Volvemos por aquí, a ver si podemos cruzar por este lado, nada, el agua ya es muy profunda, no, no nos deja, no nos deja no nos deja avanzar, así que vamos a dar la vuelta llegamos hasta la zona de la hierba que está aquí, y ya sí podemos ya podemos llegar a la orilla y vamos a a recoger nuestro guapití cinco estrellas miramos en la orilla de frente por subir a más animales para acercarnos y hacer un lance allí suele haber cabras, pero todavía no no han llegado pues nada, vamos a a recoger a nuestro guapití lo teníamos localizado desde que era un un maduro cuatro estrellas, lo que pasa que ya con el pelaje tan gris, eso significa que le quedaba poca poca vida, por lo tanto yo creo que la puntuación no, no va a ser muy alta. Cuanto más gris es el pelaje, es un animal más viejo y la genética pues ya, ya empieza a caer. Seguimos intentando, mira ahí están las cabras, a ver si vemos alguna cabra interesante... Mira, hoy tenemos un 5 estrellas Tenemos un 5 estrellas allí Madre mía Pues luego iremos a por ella Si no se nos espantan Tenemos un 5 estrellas allí Pues luego intentaremos darle caza Vamos a ver Vamos a recoger nuestro animal A ver las cabras están No, es un cuatro estrellas Yo pensaba que era un 5 No, es un 4 estrellas Entonces no no voy a hacer No voy a hacer no. Voy a esperar a que crezca un poquito más Pensé que era un 5 estrellas Estoy ya obsesionado con, con los cinco estrellas Ya tenemos aquí a nuestro animal Doble pulmón Madre mía 91,5 de genética La genética ya estaba en, en declive Y vamos a ver la puntuación que tiene 470 vale, 470 puntos una puntuación media alta y nada, vamos a ver si seguimos con las cabras ya sabemos dónde están a ver si sí, es un 4 estrellas todavía le queda un poquito pues nada, la visita tenemos mañana o pasado y yo creo que voy a echar otro vistazo y me voy a ir a montar el vídeo porque han sido dos jornadas de caza magníficas eso es todo por hoy